que dentro de 14 días Steve Jobs hubiera cumplido 60 años. Steve Jobs tenía una empresa basada en la creatividad y tenía una empresa que se llamaba Manzana. Y nosotros humildemente vamos a rendir un pequeñísimo tributo a la memoria de Steve Jobs regalando manzana para, para el gusanillo. Ahora a la hora del descanso. Vamos a irnos al descanso. Al salir os van a dar una manzana. Y después del descanso, este evento tiene dos partes grandes, son esos dos círculos que están en el centro, que bien visto podrían parecer varias cosas, ¿vale? La primera parte es la que ya ha ocurrido, que es para, hablar de, para compartir conocimientos, y la segunda parte es un poco más, algo más íntimo, porque lo que vamos a compartir son nuestros proyectos, ¿no? eh, En el evento anterior que hice un juego con cartas, eh, que estuvo muy bien, la gente comparte su proyecto, pero jugando ¿no? Entonces en esta ocasión vamos a hacer eso mismo, vamos a hacer una dinámica de networking para jugar o una dinámica de juegos para hacer networking, se puede entender de las dos formas. Eh, uno de nuestros guerreros, nosotros llamamos guerreros superhéroes a los integrantes de la asociación, pues en una reunión de estas de superhéroes comentó una idea, pues yo pienso que podríamos convertir al público en inversor, darle dinero, que salgan los emprendedores, eso es lo que vamos a hacer. Esta persona me dijo, esta ella me la contó antes de ayer, me dice, la pulimos, la perfeccionamos, la ensayamos, la guionizamos, la mejoramos, o nos tiramos a la piscina. Yo le una... esto es actitud social, vamos a tirarnos a la piscina, le dicho sobre creatividad, vamos a ver lo que sale, ella lo va a dirigir, que se va a poner, que está aquí al lado, después del descanso. Simplemente os digo que va a consistir muy brevemente para que vayáis pensando en ello. Cualquiera de vosotros por este, puede adoptar el rol de un y le entrevistaremos públicamente sobre su proyecto y el resto, para el dron de inversor, le repartiremos dinero para que pueda invertir en los proyectos. Y en eso va a consistir la dinámica. Eh, vamos con retraso, como era pre previsible, son las 12 menos 10, tenemos 30 minutos, porque no os voy a pedir un minuto de silencio, pero sí os voy a pedir 30 minutos de networking y a las 12 y 20 nos volvemos a ver aquí. ¿Vale? pues nada, a por la manzana en cierto modo utilizamos esto como laboratorio para ir probando cosas entonces en, la, en el, el mes anterior, en enero surgió una iniciativa improvisada eh, a ver qué pasa con esto ¿no? pues una de nuestras patrocinadoras que es Alicia, que está presente de la empresa Tuteti Contigo quien quiere saber más pues ya le puede preguntar a ella eh, sobre qué, cómo funciona pues ella propuso un juego para hacerlo en Twitter y como resultado de ese juego había una dinámica el que estuvo en, la, en el evento de enero lo sabe hay un ganador, entonces por darle un, una conclusión a ese juego pues hoy, eh, por favor, Sal vamos a entregar el premio a quien lo ganó en esta ocasión el premio consistía en un cheque un chequeo debía estar emocional ¿Quieres practicar algo más? <risa> o oh, bueno, bien, como has explicado era... Llegar un juego y la idea era bueno, que se creara un poco de movimiento en las redes y lo que se regalaba era un chequeo de bienestar emocional bajo el tema ¿qué crees que pasaría si te hiciera una revisión? ¿qué descubrirías? un bienestar emocional? y entonces, en base a eso, hoy hacemos la entrega del premio. El twist que más repercusión ha tenido es de Orellana, <risa> así que debe no, no, no, no. ser afortunado. ¿Cu ¿Cuántos retweets <risa> ha tenido? Eh, creo que siete. 7, lo que significa que está, cualquier juego que hagamos está al alcance de, de todos pero mira. Yo, yo creo que yo solo tengo más de 7 cuentas lo que pasa es que no quise participar por motivos obvios lo que se ve es que ha sido orgánico no ha sido, hemos dejado aquí la dinámica que, que no ha hecho quiera, trapa, Exactamente. exactamente. Sí. No sé si entonces él que... ha ganado la ITV emocional ¿no? exacto, vamos a hacer una revisión de, vamos a mirar aceite, los filtros <risa> no, pues nada por favor recomiendas On that, on that. Vale. Orellana es Community Manager en la asociación y la mayoría de las cosas que se escriben desde la cuenta Actitud Social las suele poner él, algunas las pongo yo durante todo el evento de hoy hemos estado compartiendo tweets con el hashtag Actitud Social y podéis eh, leerlos o, o colaborar con, con más información sobre lo que está ocurriendo aquí, inquietudes, etc. Básicamente mi lema en este punto o mi deseo en este punto es que si os ha gustado el evento, se lo digáis a vuestros amigos utilizando las redes sociales y si no os ha gustado, me lo digáis a mí para mejorarlo en siguientes ocasiones. Ese, ese es mi deseo. ¿vale? Eva Fuentes, le pregunté, ¿cómo te defino? ¿Cómo te presento? Tú di emprendedora, que ya yo me, me termino de definir. Vale, pues entonces... Eh, Vamos a hacer el juego en este momento. El juego ya os he explicado básicamente en qué consiste, pero con lo que os he explicado os habéis quedado un poco a media. Claro, vamos a terminar de salir de dudas a continuación. Estoy mirando mis chuletas para asegurarme de que no se me olvida nada. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, también, bien, bien, todo bien. Entonces, lo primero que necesitamos son voluntarios. ¿Quién se puede presentar como voluntario? Quien quiera presentar un proyecto. Quien quiera hablar de su empresa, quien haya tenido una idea, sabe, ¿sabéis lo que ocurre con las ideas? Una cosa, ¿nunca os ha pasado que he tenido una idea? Y se da cuenta sabe, acaban de contársela, la otra persona te mira así, tú lo miras así, dice, te aseguro que sonaba mejor en mi cabeza. <risa> ¿No os ha pasado nunca? Vale. Hay quien piensa que las ideas, creo que Antonio comentó algo de que las ideas había que compartirlas con cuidado, por si no te las copiaban y tal son diferentes opiniones. Yo, sin embargo, opino que las ideas hay que compartirlas sin cuidado porque una idea por sí sola no vale nada. Si yo pudiera retroceder en el tiempo y pudiera plantarme en el año 2004 conociendo los detalles de Facebook, ¿creéis que yo podría fundar Facebook? Yo creo que no. Yo creo que la idea no vale nada. Yo creo que Facebook no, no, no es una idea. Lo fundó una persona Perdón, por el pollo. <ríe> y, y eso es en, en lo que consiste. Entonces yo os animo a que vosotros contéis vuestra idea. Ella os va a ayudar. A... Es que no me lo tengo preparado. bueno pues es que ella te va a preguntar en qué consiste... Una serie de preguntas clave que tenemos en nuestro guión. ¿vale? Entonces, para no enrollarme más, vamos a jugar. ¿Quién, sería, quién, ¿Quién se quiere presentar como voluntario para contar su idea? Vale, de momento tenemos tres manos... Levantadas, cuatro y ella cinco. Vale, estamos los cinco emprendedores. ¿Podéis levantaros, por favor? Y un aplauso para ellos. Bueno, la, la secretaria ya sabe lo que tiene que hacer. Lola. Lola, perdón. Eh, en este momento yo le entrego el micrófono a Eva, que va a ser la que va a dirigir el evento. Tenemos cinco emprendedores. Y, y ya os pongo en manos de ella. Veniros aquí al escenario, subiros aquí, como estoy yo. Los favor. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Un poquito más para allá para que salgáis el vídeo. Hay, alrededor, alrededor. No subiros. ¿Ahí, ahí, alrededor? Ah, no, alrededor, alrededor. Aquí, me, me comenta la cámara. Perdón, que, el cámara que os veáis. ahí. Fijaros en todo momento que estamos siempre por por una cámara de vídeo. Ahí va. Pégate aquí. Ahí, va. ahí, ahí, justo, justo ahí. Perfecto, perfecto, muy bien. Ahí, ahí. Eva Fuente Yo, bueno, como ha dicho muy bien Andy soy emprendedora también soy escritora aunque bueno, hoy en día el, el, el oficio de escritor pues, bueno, está un poco subestimado pero sí, soy escritora también y bueno, pues con esta dinámica lo que queremos es eh, di, eh, compartir un poco los proyectos de gente emprendedora gente que tiene ideas buenas y eh, que un poco de feedback para, para aquellos que quieran pues, saber si su idea gusta, si no, y hacer también crear un, un clima de networking. Pues bien, ¿quién quiere ser el primero en contar un poco? Es un minutito, os digo, para más o menos para que abrimos el tiempo, tenéis un minutito para, para hablar. Y bueno, pues adelante, te doy el micrófono. Pero me iba a hacer preguntas, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo estoy Tranquila, describe tu proyecto, qué, qué idea tienes y qué, qué consiste un poco lo que tienes en mente, aunque no esté todavía desarrollado, pero algo seguro que tienes en mente. Sí, no, mi proyecto de hecho lleva, va a ser tres años ya uh -huh. intentandillo. Lo que pasa es que estoy yo sola, se llama, bueno, yo me llamo Dominique, mi proyecto se llama .com. soy, bueno soy periodista, pero el periódico donde trabajaba hice un error y nos puse a todos de patitas en la calle y decidí pues, cambiar un poco de rumbo sin salirme de la comunicación y me fui a la publicidad y me fui a, a internet y bueno, llevo negocios pequeñitos unos van unos vienen unos me dan más libertad eh, y mala a la hora de proponerle cosas y ofrecerme recursos para, para eso que hablábamos de, de materializar mi idea y otros no tanto <risa> Entonces, claro eh, tengo que tomar el consejo que ha dado el no me acuerdo su nombre el primer ponente de hoy entonces, que, que eh, efectivamente que cuando a la tercera cosa ya que le intentas proponer con toda tu ilusión del mundo y el tío te dice, no, pero es que yo quiero esta foto y esto así, pues digo, venga, pues jefe a me mandar a <risa> y claro. nada mi pues sueño y mi proyecto es conseguir mm, que mis clientes sean, aunque sean pocos, pero que, que sean valientes y que sean... Sea ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? ¿Del proyecto? Bueno, te voy a hacer yo la pregunta además, porque me interesa. ¿Qué necesidad con tu proyecto crees que satisfaces? Vale. La pregunta te la voy a hacer yo. Eh, ¿Qué necesidad crees eh, que satisfaces con tu proyecto? Es pues la necesidad de los. Vale, yo suelo eh, trabajar un poco también la parte local de ¿Sí? las redes sociales, ¿vale? Eh, como he comentado antes vengo de Salobreña que es un pueblo de 10.000 habitantes y la gente pues sí, ha dejado de oír la radio local un poco, ha dejado de no hay medios de comunicación ni digitales ni, y la gente cada vez sale menos a la calle y están enamorados de un electrodoméstico que se llama Brasero del cual yo soy fan <risa> también pero <risa> si no salen de su casa no se enteran y lo único que hace todo el mundo es estar empantallado o delante de un ordenador o de un móvil entonces pues de la sí, en tema gastronomía y tal que es lo que me estoy intentando especializar un poco en gastromarketing pues a través de las redes pues esa posibilidad, claro, sí. creamos una necesidad más que la satisfacemos y luego la satisfacemos porque compartí una tapita con muy buena pinta a las una de la tarde cuando está la gente currando, tiene un poco de mala baba, ¿no? Porque ya dan no, ganas no, de no, hacer así con la pantalla y decir, me voy a poner la caña. Y lo estamos consiguiendo. Vale, pues. Estupendo. la segundo? Emprendedor. ¿Tú? hola. Bueno, yo soy Ana. Eh, todavía no bueno estoy terminando la carrera de publicidad. Tengo dos amigas que ya han acabado. Entonces, pues, nosotros estamos montando nuestra propia agencia de comunicación eh, digamos que, como hemos visto el panorama de salir de la carrera y que no te espera nada interesante, excepto una beca o trabajar de, de práctica, pues hemos decidido eso, emprender. Yo ya anteriormente trabajaba eh, montando eventos en discotecas y tal, porque era lo más, lo más fácil. Y, y bueno, eh, lo que quería, el último proyecto que hemos pensado es el de desarrollar una aplicación que gestione y amenice un poco la forma de entrar a los eventos. Si os dais cuenta, cuando entramos a cualquier evento o conferencia, se hace de un listado, que generalmente suele estar a papel, ordenado alfabéticamente, y suele ser un poco tedioso el hecho de ponerte a buscar nombre por nombre. Entonces, la aplicación se trataría de... Eh, tienes la aplicación en tu móvil, introduce, por ejemplo, eh, actitud social, ¿no? Eh, Marte, actitud social, está pues mete el listado de invitados y cualquier persona, si se complica la forma de acceder al evento, pues cualquier persona que esté con, contigo organizando el evento, se puede descargar la aplicación, tener el mismo evento compartido, una base de datos, y eh, amenizar la entrada. Si pues hacen falta 10, metiendo gente, pues como pasó con los Goya, que se hizo también a papel, y tarda lo que tarda, se quejan todos los famosos, pues se va haciendo mucho más rápido, una forma de amenizar eso pienso que, que satisface pues pienso que es algo que pasa todos los días que estamos organizando eventos y no hay organización en ese, en ese aspecto y luego pues a nivel de aplicación pues tenemos una base de datos que después en el mercado es mucho más específico pues si hace un evento sobre medicina pues, tiene a todos los médicos que acuden en fin. Eso es. alguna pregunta tenéis Eh, buenos días, soy María Hidalgo eh, tengo un proyecto que se llama Diseño Social al que le dedico como Andy media jornada, 12 horas al día eh, y, el, y tenemos un listado de, de proyectos que si tuviéramos tiempo nos gustaría sacar adelante y voy a compartir con vosotros uno de ellos, por si sí queréis tomar las riendas de él eh, no sé si, bueno, supongo que sabéis que según recogido la Constitución y en Europa el ciudadano tiene derecho a la información. sin embargo cuando entramos en el BoE la cosa se, se complica. Eh, si se complica para nosotros imagínate eh, personas con eh, dificultad para la lectura o con cierta discapacidad o que su primera lengua no es, no es el español para acceder a esa, a esa información para eso ya existe un movimiento se llama lectura fácil es europeo y se está, está en España no está todavía en Andalucía, pero sí en Cataluña y en País Vasco, en el que lanzan publicaciones accesibles a todo el mundo. Es decir, cogen un libro, cogen un periódico y lo escriben en lectura fácil. Es como si fuera un idioma más muy sencillo. Nos parece muy interesante porque leer las, las cosas de forma sencilla no solo ayuda a alguien que tiene dificultad lectora, sino que para mí me resulta mucho más rápido, eh, sobre todo en un mundo en que está un poco infoxicado, ¿no? donde hay muchísima información. La gente te lo resume y te lo pone muy fácil. Si a eso le sumamos eh, que ya hay, eh, ya hay medidas que se están estudiando a, a nivel europeo para obligar a todas las administraciones públicas a que compartan la información pública en este tipo de, de idiomas, para que sea real lo de que todo el mundo tiene acceso y que cuando tú lees el BOE o un bando del ayuntamiento te enteras de lo que pone, es eh, una oportunidad bastante, bastante interesante. Detectando esa necesidad, nuestra idea es... Eh, lanzar y proponer a la comunidad de traductores de TED, no sé si conocéis las conferencias TED, que uno de sus idiomas sea el de lectura fácil. Es decir, tú te lo puedes pasar, las conferencias TED, a lectura fácil. Te lo hace más corto, te lo hace más sencillo y a lo mejor, aunque yo sepa español, me interesa verlo en lectura fácil porque me simplifica lo que me están, me están contando. A partir de las charlas TED, darte a conocer, eh, generar experiencia, tener comunidad y que el día de mañana cuando empiecen a... Salir normativas que obligan a todo el mundo a escribir en lectura fácil, tú seas pionero en eso. ¿Alguna pregunta que tengáis para María? ¿Cuándo empezamos? A mí me parece que es buena idea y súper práctica. ¿Ese proyecto ganará dinero? ¿Tiene previsto ganar dinero por siempre curiosidad? Porque sea muy materialista. Sí, eh, todos los proyectos. Eh, en los que me embarco o que os anima a sacar adelante deberían ser sostenibles en el tiempo. Es decir, ganar dinero para su realización y para pagar a la persona que lo hace. En este caso, el, el desarrollo, por ejemplo, de Comunidad TED no se alimentaría tanto de eh, tu trabajo, porque lo que crearía es un montón de gente que escribiera en lectura fácil, tú le das los cursos a la gente para que aprenda a escribir en lectura fácil, es la comunidad la que traduce en lectura fácil, que pueden ser las asociaciones que ya existen y que están reclamando lectura fácil, eso es cuando al grueso de trabajo, ¿no?, en las traducciones de los vídeos. Y el día de mañana las administraciones públicas también, igual, te contratan a ti tanto para traducir sus textos como para formar a sus empleados en lectura fácil. Bien. Muy bien. ¿El siguiente emprendedor? Bien. Pues, bueno, yo tengo una idea, no está muy bien estructurada pero... Bueno, bueno, mi idea es eh, aprovechar las redes sociales para sacar todo... Una y, para y, esto, ¿sí? y, y la máxima difusión de, de lo que son los eventos, ¿no? para, para hacer las la marcas que participen ma, más visibles, los patrocinadores y, y, en fin, todos los que participen. Hacer eh, un plan antes de... de, de, de. Antes de, de hacer el evento, difundirlo, luego, mientras que está allí aprovechaba todo el contenido que crea todo el mundo, como un hashtag, eh, eh, hace, hace que suene la marca, ¿no? o, o el restaurante, o donde sea el evento, ¿no? Y una cosa muy parecida a la actitud social, pero hacerlo ya en, en plan un poco para venderlo, ¿no? Y luego al final, pues recoger todos los datos que, que ha creado todo el mundo, todos los que han participado, toda, toda la gente y, y, y, y crear una historia de, de, de, de todo lo que ha habido allí, un resumen que la gente, en fin, varios bloggers o, o varios, varios participantes y, y que, que creen contenido sobre este tema y, y, y, y sería un gran potencial, vamos, ¿no? para que tenga bastante repercusión. ¿Alguna pregunta? ¿No? El Muy buenas. Eh, soy José Manuel López, eh, economista, pero me encanta el tema de las nuevas tecnologías. Y bueno, me dedico a hacer visión virtual desde el año 2001, de estas típicas que va al hotelito, de dar vueltas, que parece que la gente, todo el mundo me comenta que son vídeos, pero son, son fotos, una serie de fotos que se juntan. Y bueno, pues me encanta mucho el tema de turístico, cultural, la historia, y un proyecto que se, se me ocurrió, que llevo bastante tiempo ya detrás de él, es Monumentia, es el tema de apadrinar monumentos, ¿vale? Hay visitas virtuales de, de museos los grandes, los principales museos y monumentos tienen su visita virtual, pero los pequeños no. ¿Por qué? Porque es, eso tiene un coste, bueno... Y la página del gobierno de España tiene un portal cultural, tiene una visita virtual de determinados monumentos, pero bueno, ahí se queda la visita virtual. Yo la historia es dar un paso más hacia adelante, es aparinar, yo qué sé, hay gente que le interesa el tema cultural y puedo un momentos, yo que sé, el de Meja que tiene una fábrica de. Dice, mira, quiero que la iglesia de mi pueblo salga por internet, entonces aparinarlo, yo qué sé, más una historia de crowdfunding o, digamos, consuadización de ese monumento y depende del dinero que se, que se saque por ese momento pues se puede hacer una visita virtual, se pueden poner locuciones, traducciones... Esto, esta visita virtual sería como sería una especie de guía virtual, un cicero, así hecha en 3D para que te vaya guiando. Entonces, pues, podemos, hay tres vertientes, cultural, podemos hablar de, de cómo es el monumento sí, si es, de, si es, si es gótico, si es rom, románico, aquí ya. ¿eh? <ríe> pues, bueno, en Málaga, digamos una cosa que puede ser en Málaga, puede ser en cualquier sitio de, de España o en el mundo está ¿no? y lo que hemos dicho, cultural, educativo, a un niño puede ir, vamos a en la Catedral de Málaga, pues en la Catedral de Málaga y va explicando pues qué, qué estilo hay, qué cuadros hay, le haga un poquillo a la historia, vivencias, y entonces para esto, bueno, está la idea que, que yo que yo tengo. Te tengo la base, me he hecho me un cabezal robotizado con Arduino para que vaya a hacer una fotos solas y toda la historia, con una cámara potente, pero claro, necesito necesitado gente que, que, pueda, que traduzca, gente que haga las locuciones, Gente que, que quiera aportar algo, pues una vivencia, si qué sé, de un momento, una, una historia, y, y, y lo que se puede aportar. Esta es mi idea y tengo muchas más. Si no gusta, tengo muchas más. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, pues ahora como nuestra compañera Lola se ha repartido los billetes, sí. pues ¿Tenéis, <risa> tenéis cinco billetes cada uno, ¿no? Sí, sí. si alguno le falta, todos los billetes tienen el mismo valor aunque aparezca diferente todos los tienen el mismo valor y bueno, la dinámica consiste un poco en... ¿se le puso legal? ¿Eh? Sí, no un poco así la dinámica consiste en, en invertir en aquellos proyectos pues que, que más os gusten va a haber eh, cuatro rondas y ahora vamos a eliminar a uno, que es el que menos invierta, que no quiere decir que tenga menos éxito en el futuro, que <ríe> le quede bien claro. Y bueno, pues uh, van a pasar ellos con, a buscar inversión pues, de, de cada uno de los asistentes. Vosotros vais en busca de, de esa inversión y bueno, aprovechamos para hacer un networking, si le tenéis algo que, que preguntar personalmente, en fin, pues podéis ir a buscar vuestros inversores <risa> <risa> sin mucho galeo para que ellos <risa> <risa>